El estímulo neuromuscular aporta al músculo una idea de movimiento. En el caso de los músculos de cierre mandibular, es importante generar un estímulo ascendente según la configuración de su contracción.